A menudo tengo la sensación de que las personas no queremos aprender lo básico para alcanzar una felicidad duradera. Nos lo han repetido multitud de veces e incluso lo hemos practicado durante algún tiempo, pero al final casi siempre aparece alguna situación o circunstancia que nos quebranta la fe y sencillamente dejamos de practicarlo. Se nos olvida que la disciplina, la perseverancia y la paciencia son principios fundamentales de cualquier logro. Se nos olvida que que la vida es un conjunto de hábitos mentales, verbales y conductuales que determinan nuestra percepción de la realidad. Se nos olvida que todo lo que tenemos que hacer es pensar y actuar en coherencia, y que sabemos cuándo lo estamos haciendo porque nuestro cuerpo nos transmite bienestar. A ver si se nos mete en la cabeza que hacer algo con amor de verdad significa hacerlo por nuestro propio bienestar, y no por el del otro, aunque también me pueda alegrar por él y que además eso implica no esperar nunca nada a cambio. Y cuando digo no esperar nunca nada a cambio me refiero a nunca y a nada. Al fin y al cabo ya obtuvimos nuestro beneficio cuando actuamos y precisamente por lograr ese bienestar lo hicimos. A ver si se nos mete en la cabeza que todo lo que nos pasa no es que nos pase, es algo que ocurre y nosotros estábamos allí para juzgarlo, interpretarlo y hacerlo nuestro. Así que, cuando nos dicen que somos 100% responsables de todo lo que nos pasa, es literalmente cierto. Para bien o para mal, el cómo nos lo tomamos es en exclusiva cosa nuestra. Dicen que el amor verdadero está presente en todas las pequeñas y buenas acciones, esas a las que normalmente no prestamos atención. Pienso y siento que amar de verdad está en el acto de ayudar a alguien a cruzar la calle aunque no volvamos a verlo en cederle el asiento a una embarazada en el autobús, en ser de los pocos que recicla la basura de casa, en darle un beso a un ser querido aunque esté dormido y no te lo vaya a agradecer, o en sonreírle a todo el mundo siendo un ejemplo de optimismo para los demás. A diario pongo mi atención en amar de verdad con al menos una pequeña buena acción, hoy por ejemplo escribiendo esto para ti sin esperar nada a cambio, y ¿sabes qué? Me siento feliz y agradecido por ello aunque no te conozca, y vivas en el otro extremo del mundo. A ti, que me das la oportunidad de sentirme bien sin saberlo, gracias. Séneca dijo, la recompensa de una buena acción es haberla hecho. Soy Miguel Ángel Pérez Ibarra y esto es Hemoconciencia.